Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, como digo, un vídeo de crisis, un vídeo de emergencia, un vídeo de locos. Ayer ya puse en el vídeo de por la noche, pues noche de miedo, porque estaba, era bastante evidente lo que podía ocurrir. Estuvimos viendo, ahora volvemos a esta gráfica, porque os quiero explicar una cosa, estuvimos viendo cómo en una hora, eh, según cayó, retesteó, después este movimiento de caída y retesteo correspondía vamos a cuatro horas, ¿vale? Correspondía al mismo retesteo, pero en cuatro horas, ¿vale? Tenía que venir aquí y volver a subir, volver a tocar, y después, eh, perdón, aquí, ¿vale? Retestear y volver a tocar, y después ya volver a caer. Eh, teníamos la opción de que superase esa zona, pero en el momento que esta vela eh, de las 22 horas ya decía que verde las han segado y que no, eh, estaba, no tenía fuerza, ni siquiera la mecha, para haber tocado la Rose Line. Hasta luego, Lucas. Pérdida. Y retesteo en cuatro horas. Nos vamos para abajo. ¿Qué pasa? Que ahora puede haber una pérdida y re retesteo en diario. ¿Vale? Eh, esto se va contagiando. Es decir, una hora. Pierdo y retesteo. Este es el retest de una hora. Cuatro horas. Pierdo y retesteo. Y no puedo. Me voy para abajo. Ahora vamos a diario. Y en diario. ¿Vale? Pérdida. Esta es la confirmación de esta pérdida, es decir, están los cuerpos completamente por fuera de los dos. Vamos a ver cómo termina la vela de hoy, porque es lo interesante. ¿Dónde está la chicha? ¿Dónde está la historia? ¿Por qué? Porque podría haber una compra masiva. O yo creo que ya está el IVA incluido. Pero bueno, si hay una compra masiva, uh, empieza esto a subir, a subir, a subir. Se convierte en verde. ¿Por qué? Porque tenemos un gap en 29.000 más menos. Vale, con lo cual podría terminar en un martillo verde podría terminar un martillo verde. Yo no estoy diciendo que voy a terminar un martillo verde ni de coña, porque no es la pinta que tiene. ¿Por qué? Pues porque ya lo estuvimos viendo. Ay. ¿Qué dijimos? Si perdemos, ¿vale? La línea de tendencia verde la hemos perdido, estuvo respetándola, toque, casi toque, toque, cuando llegó allá y la perdimos, ¿vale? Pues ahora se ha venido patapum. ¿Dónde se ha venido, veis? Toque, toque. Eh, aquí fue resistencia. Bueno, pues en esta zona... ¿vale? Que no es un punto exacto, es una zona y menos que yo, que dibujo fatal. ¿Vale? Bueno, pues puede ser que pare y a partir de aquí rebote. ¿Vale? Puede ser que ni siquiera pare aquí. Y bueno, esto empiece ahora a subir, se recupera a lo largo del día para intentar ir a por esta línea de tendencia por debajo, por la parte inferior. Yo no lo veo de momento. Yo veo más bien que puede hacer aquí unos botes, incluso perder esta línea que tenemos aquí roja. Y venirse más abajo. Se si viene más abajo en diario. Ya sabemos que hay bastante sangre. En cuatro horas. Bueno, estamos casi casi en la parte inferior y en una hora estamos haciendo ya dientes de sierra, ¿vale? Ya vinimos aquí, todo esto aquí, todo esto aquí... Toque, toque, arriba, y bueno, pues ahora aunque empiece a subir despacito, bueno, hasta que no pase la zona de 50, crecer, lo que se dice crecer, está complicado, ¿vale? Y cuatro horas no tiene mucha pinta de, de, querer, de querer crecer. Bien, eh, dicho esto, vamos a hacer ciertas mediciones que son importantes, ya sabéis cómo mido yo estas cosas. Entonces, eh, la última subida decente que tuvimos, que fue esta, desde este mínimo hasta este máximo, donde intentó superar estos máximos anteriores, pues yo me pongo aquí y yo tiro... ¿Vale? Desde aquí hasta aquí esta subida, ¿qué retroceso tiene? Pues tiene un retroceso objetivo. Eh, vamos a ponernos aquí. Vale, en un TP1 que estaría aquí en la zona de los 28.224 que fue justo donde paró, ¿veis? Con nuestra línea doradita, vale, esta línea naranja dorado. Eh, nos, nos dice, hey, aquí, justo aquí paró, rebotó un poquito y luego la ha perdido. ¿Dónde está el siguiente objetivo? Ay, pues está aquí abajo, 25.400 más o menos y los 25.800, ¿vale? Que nos coincide eh, perfectamente con la zona de los del mínimo anterior, ¿vale? Podríamos medir eh, este otro, pero vamos, que iba a ser muy similar. Vamos a medir y vamos a dejar, bueno, vamos a dejarlos marcados. Vamos a dejar marcados. Este por un lado, uh, ahí, TP1, eh, TP1 es Take Profit, ¿vale? Eh, que luego Y eso, es pues eso, vale, vamos a marcar el 2, para ver confluencias, ¿vale? Vamos a ver confluencias con otras mediciones que es súper importante. Este sería un TP2, un objetivo 2, ¿vale? Ahora vamos a lo siguiente, venga, este mínimo que hizo aquí, con este máximo que hizo aquí arriba. Este movimiento, ¿qué nos da? Pues nos da otro TP1 diferente. vale. Vamos, a, vamos a, a marcarlo. Hasta aquí. vale. Nos da un TP1. Y vamos a decirle aquí que es un TP1. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo entre dos mediciones de dos movimientos dentro de, dentro de un rango, tenemos ya una confluencia. ¿Vale? Bien, vamos eh, a medir desde este mínimo hasta este máximo, que sería ya, digamos, el movimiento más grande, el más importante, eh, y además el mayor en el tiempo, que tiene un objetivo. <ríe> ¡Ahí va! En principio, fijaros, dos cosas, ¿vale? ¿Qué, significa, ¿Qué significado tiene lo que estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo que nuestra línea del 100%, el suelo, es el suelo también de estas dos confluencias. ¿Sí? Eso es bueno. Bueno, eso quiere decir que podemos venir hasta aquí, hasta no, no, no, no al 100%, ¿vale? Hasta cualquier parte de toda esta zona comprendida entre los 26, 250, más o menos, y los 25500 más o menos, ¿vale? Entre, en, en esa zona, 750 pavos es donde debería, debería de parar, al menos en cuanto a cuerpo, no en cuanto al más, es decir, en cuanto a mecha, <ríe> en cuanto a cuerpo, como primera parada. ¿Vale? no quiere decir que sea la definitiva ahora bien, este movimiento ¿qué objetivo tiene? como no lo estamos viendo vamos a reducir esto Ay, ahí va ahí va, ahí va. Ay, uy, uy, uy, uy. vamos a medir venga, vamos a, vamos a marcarlo vamos a marcarlo hasta aquí he marcado estos y este sería su TP1 es decir, digamos que es un TP1 global ¿vale? el TP1 global de todo este movimiento vale eh, ¿Con qué coincide? ¿Coincide con algo? Bueno, la parte superior de este movimiento está en 22.499 y la parte inferior en 21.045. Bueno, coincide en primer lugar, ya sabemos que coincide que porque está por encima de ese soporte o esa antigua resistencia de todos los tiempos que era la zona de 20.000. Pero, si yo me vengo, me voy a semanas, ¿vale? Y veo dónde está esa media que estamos esperando semanal, Ojo Quillo! Oye, pues lo mismo, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, resulta que, que sí, que esta, <ríe> esta zona eh, puede ser una zona de compra. De momento la vamos a dejar ahí, ¿vale? No sé exactamente si, si va a funcionar o no funcionar. Yo sabéis que creo que nuestro punto eh, de compra está ahí, el ideal, el perfecto, el guay, que es donde quiero comprar para hall eh, y para Trade, evidentemente, a un plazo corto. Eh, que creo que todo lo que se compre entre esta línea que tenemos eh, amarilla, esa media de doscientos en 22.500, más o menos, hasta ahora, hasta este rango que marcamos, que está ahora mismo aproximadamente en los 17, ¿vale? Pues bueno. Eh, puede ser la zona maestra de compra. Eh, ¿Por qué están marcadas esas líneas así? Pues porque un día me puse a dibujar y dije, venga, vamos, no, hombre. La de mínimos, porque evidentemente son los mínimos históricos, ¿vale? Mínimo, mínimo, ¿vale? Se supone que marcará un mínimo histórico ahí. Eh, fijaros que en el quinto invierno anterior no llegó, sin embargo, ahora esa línea que, bueno, pues está, está, está pasa, sobrepasando esta parte superior, pero sí se apoyó en la medida de 200 en la línea amarilla con lo cual, qué es lo que nos vale a mí realmente es lo que me vale porque las mechas, eh, aquí igual eh, en la parte del, de, de cuando el bicho ¿vale? digamos que los cuerpos pararon ahí, ¿sabes? entonces no podemos decir que no sea un, que sea un movimiento rápido, fue un movimiento pues que en un momento dado eh, pues eso, llegó, cerró, vamos a verlo ¿vale? cerró siempre al borde de la media de 200 y luego hizo unas mechas que bueno pues fueron fueron muy importantes eh, pero claro las mechas no las tenemos medidas en principio a priori aunque podríamos hacer una línea paralela por ejemplo en el rsi de un lado los cuerpos y otro lado y otra paralela que sean las mechas, hasta dónde llega las mechas. Bueno, a lo mejor me lío y hago algo así. Yo creo que sería bastante interesante ver en RSI dónde nos marcan las mechas y poder calcular mejor los puntos de, de caída. Bien, dicho esto, eh, al final lo que os quería enseñar eh, es eh, estas mediciones, ¿para qué? Sobre todo por aquello de, oye, que si sabemos que la paciencia paga, eh, no nos liemos, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que está comprando como loca, eh, que le quema el dinero en las manos, eso nos ha pasado a todas, <ríe> no os preocupéis, eh, pero sigo insistiendo, ¿vale? yo sigo insistiendo, paciencia, porque todavía queda, esto acaba de empezar de verdad, ahora es cuando empieza de verdad la, la batalla, vale o sea hasta, hasta aquí, desde, desde que hicimos el máximo, hasta que hemos parado en esta zona, ha sido, eh, digamos, la avanzadilla, la avanzadilla de lo que hay que soportar. Ahora es cuando empieza la batalla de verdad. Esa, esa batalla principal de ese Waterloo que tenemos aquí contra, contra el mercado. Empieza ahora. ¿vale? Nuestro, Veis que aquí tenemos esta, esta zona. Entre los 24 hasta el apoyo en 22. ¿vale? Esto para mí creo que es una zona súper importante con una posible mecha hasta aquí. ¿vale? Zona entre 19 y eh, 17,5. ¿vale? Estas zonas, quizás que se podía venir aquí de este apoyo que hizo aquí en 16 y pico, bueno, podría ser, ¿vale? Tener muy en cuenta estas dos zonas ¿vale? Antiguas, porque pueden ser zonas que nos digan algo aparte de las mediciones, lo que nos está diciendo eh, tener cautela tener paciencia, que todo llega, es posible que hoy, hoy mismo, hoy mismo, ¿vale? Eh, volviendo aquí a este, a este otro gráfico, podamos ver un rebote, ya os digo, ¿vale? En diario a ver la, la Rose Line. ¿Por qué? Porque tenemos un gap importante. En los futuros del BCE, 29.150. En diario nos dice 28.920. Por eso digo, yo redondeo a 29.000. Que además paró en una zona de soporte. Tenemos que ver también los soportes y resistencias de los gráficos del CME. Esto es una zona de soporte clara, clarísima. Vamos a verlo en diario para que lo entendáis. Aparte de ser una, una zona la, de paradiña ¿veis? Aquí fue soporte, aquí fue soporte. Antiguamente... Aquí también fue soporte, ¿ves? super soporte, súper importante. Subimos, paramos, subimos, paramos, subimos todo esto, toque, toque, toque, y ahora toque, pues eso, ahí estamos, ¿vale? Es súper importante esa línea roja en la zona de 28.920, 28.930 sí Sí, 28.920 donde se para, supuestamente se paró el, el precio. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos, qué nos cuenta, qué nos cuenta el, el CME con esa vela de 4 horas que, en la que, que parecía que quería parar ahí. si A ver, en principio, si abrimos con un gap, lo normal es en la, a lo largo de los próximos días intentar cerrarlo. que no se puede? Pues si nos llevamos más abajo ya lo cerraremos. Pero, toda compra por debajo de este gap mm, es... Es, una, es un beneficio más tarde o más temprano. Y eso es lo que tenéis que tener muy en cuenta. Es un beneficio más tarde o más temprano. Cuando coges beneficio, carta en la mesa presa. Todo lo que has llevado a tu bolsillo te va a ayudar a generar más. Haciéndolo bien, evidentemente. También, te, también lo puedes perder, esto está claro. vale Pero eh, aumenta tu cartera. Todo lo que aumente tu cartera aumenta tus posibilidades de generar. Eh, más beneficios. Paciencia y ya está. No hay más, no hay otra. No, no queda más. Poder, me, me encantaría deciros más, más cosas. Ahora mismo, por eso os he eh, querido hacer este vídeo de, de mediciones, que creo que son súper importantes. Os pego, como siempre, voy a coger el link y eh, lo copio. Y ahora os lo, os lo pego en el vídeo. Como digo, siempre invertid como cautela Esta tarde noche nos vemos. Que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!